Hola muy buenos a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, se nos ha roto el retrovisor del coche, bueno más bien nos han roto el retrovisor de, del coche ¿Qué le vamos a hacer? Y lo que vamos a hacer ahora mismo es eh, quitar el retrovisor e ir a un desguace, probablemente al de San Martín de la Vega y coger el retrovisor que, que corresponda pero bueno, la verdad es que, bueno, <ríe> la semana pasada ya se rompió los amortiguadores de mi, mi Peugeot 807 Y ahora, pues bueno, el retrovisor, la verdad es que se nos van acumulando las cosas No tenemos mucha suerte, pero ¿qué le vamos a hacer? Vamos a quitarlo A ver, como veis, pues bueno, le hemos puesto aquí una recilla para que se aguante Pero está partido por ahí abajo Y si lo sacas, pues bueno Así que nada habrá que cambiar el retrovisor entero porque no creo que se pueda coger simplemente esa pieza, así que nada ¿qué le vamos a hacer? vamos a quitarlo para quitar el retrovisor hay que quitar este plastiquito de aquí, vale que como veis está simplemente a presión en estos tubitos de aquí y quitar estos tornillos, y ya está, con eso ya tendría sacado el retrovisor, simplemente aquí hay un cable que bueno, este como digamos que, que tiene para meter y sacarlo, el, el retrovisor para ajustar ¿Qué se dice? ¿No? Estos botones para ajustar Pues simplemente tienes que quitar una, un conector Y ya está, ya tendrías el retrovisor fuera Bueno, pues a ver, al principio creía que solo había que quitar estos dos tornillos Pero por mi sorpresa, aquí hay un tercero el Que estaba escondido un poco en la puerta Y no me lo había dado cuenta, yo ahí tirando, ¿sabes? Como un tonto Y bueno, luego tenemos este también este conector de aquí Que es el del espejo, que bueno, no se quita por fuera Sino que se quita por dentro Que es el conector de los cables y tal y bueno, aquí podéis ver el retrovisor, está partido por aquí. Simplemente hemos tenido que quitar este conector y los tres tornillos. Este, este y el de aquí al fondo y ya está, ya lo tienes que cambiar. No, no tiene ningún misterio, pero bueno, vamos a ver si encontramos el repuesto de esto y arreglamos el retrovisor. Bueno, pues ya es la segunda vez que venimos incluso a este desguace porque directamente hemos venido al desguace donde la última vez nos dieron la palanca de cambios del Peugeot 807 porque fuimos por un montón de desguaces y la verdad es que no lo encontramos en ningún sitio y en este bueno pues, pues lo llegamos a encontrar y bueno pues hemos vuelto porque para qué perder el tiempo hemos tenido suerte porque ahora mismo ahora mismo son, son, son, son, son las 13.06 y este desguace la verdad es que cerraba a la una así que hemos llegado de puro milagro y el caso es que bueno este es el retrovisor que está roto vale eh, como veis aquí y este es el retrovisor nuevo ¿vale? el caso es que la carcasa de este retrovisor nuevo es gris oscuro y nuestro retrovisor roto es así, bueno, como verdecito tal, entonces, claro, pues no no valía, pero lo bueno de esto es que la carcasa se quita bastante bien, bastante fácil simplemente tiene unas pestañitas ¿vale? y, y se, quita, se quita genial entonces, eh, se puede cambiar uno por otro sin ningún problema lo que sí, bueno, nos ha dicho que antes de de nada probemos que eh, este retrovisor funciona porque digamos que es eléctrico eh, para cambiar la dirección de, del espejo desde dentro así que nada, eso lo tenemos que probar antes de nada por, para si lo tenemos que devolver y bueno, la verdad es que han sido 30 euros y cambiar un espejo pues bueno, si vas a un mecánico normal, compras un espejo nuevo pues a saber por cuánto te puede salir así que no nos ha salido por, por tanto, simplemente pues el viajecito que que hemos hecho hasta aquí y, y nada y el disgusto que, que te llevas, que ojalá no tener que hacer estas cosas, pero bueno El caso es que lo hemos arreglado fácil y, y rápido y vamos a ver qué tal Pues nada, de, os enseñaré cómo, cómo lo instalamos y cómo queda al final, vamos a ello Bueno, pues ya hemos llegado del desguace y vamos a probar a ver si este retrovisor eh, funciona o no Vamos a conectarlo aquí al cablecito y si funciona pues, pues lo dejamos, claro bueno pues ya hemos enganchado el espejo retrovisor como veis ahí pues ya está conectado y bueno mira pues ya está, ya está, ya lo hemos conectado ahí y ya lo tendríamos, ahora simplemente pues no sé porque estos, estos tornillos no corresponden a los que tenemos nosotros porque bueno en principio tenemos que meter este tipo de tornillos y no sé, estos son hacia afuera pero bueno, ya lo apañaremos de alguna forma. ¿Qué le vamos a hacer? Pues al final hemos puesto aquí unas turquecitas que, que bueno, porque no teníamos otra cosa. Y bueno, esta turquecita por ejemplo era demasiado pequeña. Y lo que hemos puesto es primero una, una tuerca más grande para que no se pase por el agujero. Y luego la tuerca más pequeña. Y bueno, yo creo que, que nos vale. Así que nada, vamos a cerrarlo y ya nos olvidamos de esto. Bueno, pues nada, así quedaría la cosa. Ahora simplemente hay que quitarle la pegatina a esto hay que quitarle la pegatina y la pintura de del de Waze y ya está ya tendríamos espejo retrovisor como si nada hubiera pasado que mejor es que no hubiera pasado pero bueno el caso es que en una mañana lo hemos arreglado bueno mañana tarde, en un día lo hemos arreglado simplemente pues siendo al de Waze. y la verdad es que como ha salido por 30 euros, pues bueno, que vamos a hacer bueno pues nada Ahora nos iremos para, para el otro pueblecito y, y descargaremos las cosas porque la, mi plan era ir primero al pueblo y descargar todas estas cosas que tenemos aquí atrás ¿Vale? Como veis ahí Bueno, pues nada, ya estamos en la casita Como veis estamos en el piso más bajo que es el que tiene pues esta chimenea Y bueno, como no tenemos cerillas y tal, pero si tenía el camping gas como estáis viendo ahí Pues lo vamos a encender con el camping gas porque me tengo que deshacer de todos los papeles que hay ahí. Pues la verdad es que bueno, han surgido muchísimos papeles en cuanto estuve mirando lo de la hipoteca y tal, y bueno, pues tienen datos un poquito sensibles y no quiero conservarlos, así que pues nada, nos quemamos y ya está. Si no tuviera ningún dato sensible sí que los reutilizaría, aunque hoy en día la verdad es que los papeles se usan muy poco. La verdad es que ya... Se escribe poco en papel, ya va todo ordenado, sobre todo yo que soy informático, pero bueno, pues vamos a ponerlo entonces. Vamos a prender esto, entonces, con cuidadito de no quemar nada, no quemarnos nosotros. Y listo. Vamos a ver, que prenda un poquito. ¿Vale? Y ya pues, que prenda la cosa. Esto ya lo podemos apagar. Y bueno, aquí está ya Prendiendo la chimenea Como veis Vale, vamos a prender Alguna esquinita más A ver que no me queme, porque Hay que tener cuidado Vale Perfecto Y ya nada Lo que sí, bueno, a ver, da igual porque tengo la ventana abierta no Pero digamos que Lo que es la chimenea ahora mismo Pues no tiene No tiene salida, pero bueno a lo mejor me sale un animal ahí de repente Espero que no haya nada Pero bueno Que... Está guay el fuego, eh Cómo prende Cómo prende Aprende cómo prende Y que el fuego es hipnotizante, eh Mira qué bonito Pues nada, a ver, aquí no puede prender nada porque no tenemos nada alrededor, entonces no hay ningún problema. Que sí, bueno, pues se ha llenado todo de humo y tal, pero bueno. Pero hasta bien, hasta bien. Ha sido muy rápido, pero hasta bueno hasta guay. Pues nada, este ya ha sido el último vídeo del día, como veis, bueno, ahí está el humo. Así que nada, yo ya me despido porque me voy a ahogar aquí. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!